Hola, hola, buenos días. Aquí Somar comentando un día a Taberna, Y hoy volvemos con Troya. Esta campaña de Mizos con el Reino de Micenas. Estás en nuestro capítulo número 35 de la campaña. Y hoy nos defendemos de los Beodos en Oropo. O sea, esto va a cambiar el ritmo de la guerra. Si somos capaces, está muy igualado. Si somos capaces de parar este maldito carro de una vez por todas. Y pasar por encima del ejército de Protoenor. Yo creo que pondremos punto y final a la guerra con los veodos, Así que vamos a tirar Vamos a tirarnos a por ellos Y la cosa más o menos va a estar clara O la idea más o menos va a estar clara Debemos tener una línea fuerte ¡Lol! ¡Qué zona de despliegue! Que me sale a cuenta ubicarme aquí arriba y aguantar, ¿eh? Enfocarme a ver por dónde va a venir el carro Y decir, ok, te reviento la cara Y ya está, dejar un par de unidades en el otro lado Para parar un poco y hacer Y hacer tiempo, creo Y ya está, o incluso Ponerme aquí en una zona, en uno de estos cuellos De botella anchos, combatir ahí Y, y luego eh, dar la vuelta Y girarme por el otro ejército. Eso va a ser arriesgado, pero Se puede intentar, vale Lo dicho, la idea es Ser capaces de reventar este Maldito carro que nos está dando Toda la guerra Mucha faena Así que si no lo podemos quitar de medio Mejor Lo siguiente Todos estos garrotes Vamos a tener mucha complicación Quitándonos todos estos garrotes Tienen armadura media Y meten mucho contra nuestras lanzas Pero Nosotros tenemos Agamenón Y una de escaramuzadores. Así que Uff ¿Dónde está el carro? Aquí Y aquí Oh Nos manda por aquí la morralla Literalmente Vale, teniendo en cuenta que él se ha quitado la morraya de en medio, yo creo que está bien que vayamos a por este grupo de aquí. Vale, Agamenón en este costado. Esto está muy feo porque... Confío, confío en que no me va a entrar por ese costado Vale, vamos a meter aquí Tres grupos de lanzas, eso es Aquí, para aguantar esto Vale, este va a ser mi otro grupo que voy a mandar aquí Y vamos a meter aquí Los proyectiles ¿Dónde estamos? Vale, esto voy a pasar de ellos Uy, uh, aquí tenemos el otro héroe, claro Vale, vamos a meter el otro héroe aquí para poder entrar por los dos flancos Y ya, de hecho, vamos a meterlo al revés Vamos a meter a Gaminón aquí Y aquí hasta nuestro señor para que nos apoye un poquito y ya está Vale Nos ubicamos, podemos ubicarnos aquí, vale Vale Grupo 5, aquí, ya. Ya ya ya, ya, ya. ya, ya, ya. Vale, vamos a ser listos. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Salimos ya, salimos ya, salimos ya, salimos ya, salimos ya, salimos ya. Salimos ya, vale, Agamenón Los han detectado enemigos ocultos. Vale, paramos esto, paramos esto, paramos esto y ¿a dónde vais, hijos míos? Vale, Agamenón, eso es Puerta de y velocidad, me gusta Ese carro, vale, ese carro, ese carro, ese carro, ese carro, ese carro, todo es a por ese carro Vale, vamos a llevarnos estos para acá y vamos a entrar a cargar aquí y aquí a muerte, Agamenón, más bufos. Defensa cuerpo a cuerpo. Esta gente está aguantando aquí. Genial, perfecto. O sea, está cumpliendo su objetivo a la perfección. ¿A dónde vais? Aquí, a por esos carros. A por esos carros. Venga, venga, venga, venga, venga. Vale, vamos a rotar esto aquí. Vamos a parar por un poquito de este lado. Agamenón. Venga, llamado a reunión. Hijo mío, tú dónde estás. Vente acá. ¿Vale? Acá. Vale, aristía, perfecto. ¿Todo uno tiene Aristia? ¿Por qué? Continuamos aquí dando presión. Bueno, están aguantando ahí, perfectos. Vale, ah, menos venga. Defensa y daño. Se esperaba. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, que no nos destruyen Oye, venga, volvemos aquí Ah, no, no, venga, ahí, que no nos ven Que no nos están viendo Vale, vale, vale, vale, vale, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí Vale, dame daño Moral y defensa cuerpo a cuerpo Perfecto Vale, Agamenón Deja eso y vente aquí al otro lado Que tenemos que salir Y limpiar esto Sigue aquí, sigue aquí hijo Bueno, vamos a acabar de liberar esto Por lo que pueda pasar Daño y poder de penetración Vale Vale, perfecto Ok, pues te recuperamos aquí en este lado Esa milicia está huyendo Vale, esos siguen aguantando allí Vale, bien, bien, bien, bien. Esos carros se marchan. Vale, estas lanzas del grupo 3. Aquí, aquí, aquí, aquí. Hágame no, tú también. Hágame no, tú también. Hágame no, tú también. Vale, perfecto. La defensa cuerpo a cuerpo. Lo reventamos. Los reventamos. Los reventamos. Muy bien, muy bien. Esto me encanta. Esto me encanta. Esto me encanta. Esto me encanta. Esto me encanta. Esto me encanta. Esto me encanta. Venga. Estos proyectiles aquí. Esos proyectiles ahí, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Oh, genial. Vale, vale, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. O sea, sin importarnos nada del resto, seguimos. estos están aguantando ahí, muy bien. Vale, vamos a ir a por ellos. De, de cara, o sea, los, os lo encontráis de cara y los reventáis. No, no tiene otro. O sea, no tiene otra cosa. Deca y lo reventáis. Vale, perfecto. Vale, vamos a ir volviendo. Exacto, por eso precisamente. ¡Uh, qué buena carga! ¡Qué buena carga, qué buena carga, qué buena carga! Vale, vamos a ir volviendo. Vamos a ir recuperando esos objetivos. Podemos volver. ¿Qué queda aquí? Vale, solo este. Cuidado. Vale, vamos a ir rotando. Podemos, podemos, podemos, podemos. Dime que los pinchamos y los reventamos. Venga, el último carro. Nos lo quitamos de encima. O sea, yo con esto me he a un los dientes. Vale, vale, vale, maravilloso. Alcance de, de tu Vale, perfecto. Seguimos aquí, seguimos aquí, seguimos aquí Vosotros como estáis Uy, huyendo mm, Hay que recuperar la zona norte O sea, bueno, los puntos de captura Pero ya Vale, y vosotros volved Apoyad aquí Vale, perfecto, hemos recuperado eso Me gusta Vale, vamos a enviarnos Las tropas hacia arriba ¿Por aquí pueden subir? Obviamente no, vale tus guerreros se están reagrupando Oh, maravilloso Maravilloso Oh, vale, vale, vale Hemos vencido, tú Hemos vencido Oh, qué gusto Ven, cargada ahí Maravillosa masacre Finalizamos batalla, o sea Oh, vale Hemos cambiado el ritmo y el rumbo de la guerra perfecto O sea, nos hemos quitado el carro de medio. Maravilloso. Este héroe que nos estaba dando por culo, fuera también. Hemos limpiado un montón de garrotes. Maravilloso. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Uf, vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. La verdad es que... El batallón MVP. Que se... Bueno, merece... Jubilarse con honores ya. Es el que ha aguantado en el flanco derecho... esas. Cuatro tropas de milicia. Y encima, o sea, se las ha bajado un montón, ¿eh? Han aguantado ahí hasta la muerte. Seguramente será esta. Puede ser. O esta de aquí. Pero han aguantado pff, lo que no está escrito, ¿eh? Lo que no está escrito. Orgulloso de ese grupo de soldados. Que, o sea, nos ha dado la partida ese grupo de soldados. La batalla. Pero sin duda. Sin duda, sin duda, sin duda. Y muy bien. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora nos giramos y o sea, empezamos a sediar ya, pero de calle. Nos perseguiremos con Agamenón, pero este ejército está ya reventado. 1200 de, de, de alimento, bronce, moral, unidades. Uh, es que lo que nos da de tesoro es mucho desorden. ¿eh? Nos quedamos esto. Sin duda, sin duda. Uy, ¿a dónde No huyas, chico. No huyas. No huyas ahora, hombre. Además, con todo lo que vamos a reclutar, esto es una barbaridad. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Vale, categoría de administración: plegaria atendida. Muy bien, semillas, disensio. Fracaso, fracaso. Nada, no pueden que a nosotros. Vale. Este señorito, a nivel 1, nos lo vamos a llevar hasta Corinto. Bueno, ¿podemos parar en Tebo? Bueno, parar en Atenas es tontería. Vale, nos lo vamos a llevar a Corinto. Venena a los antepasados. No va a llegar, pero bueno. Nos lo quitamos ya de la región de guerra. Vamos a envenenar el pozo de este señor. Éxito. Sublime. Vale. ¿Qué más tenemos? Veneno oriental. Esto ya está mejorado, esto está mejorado, esto está mejorado. Pico de oro... de campaña al bronce ¿dónde estaba? es propias ¿Es cuando se incorpora un ejército no, es que estos es para incorporarse a ejércitos mm. eh. uh. probabilidad de éxito en todas las acciones de espionaje si entre los agentes y contra esta gente o oh. De todos los agentes, vale, sin duda Vamos a meter éxito en todos los agentes Y ya está, porque esto nos viene de maravilla Vale, esto está, la gente me muerta aquí Vamos a mejorar esto no. no, no, no, no Por fin, por fin, vamos a reparar Corinto un poquito Reparamos Coste de reparación, 300 de madera Venga ahí, vale Reparamos y reparamos Vale, Corinto ha reparado, se celebra ¿Aquí está subiendo la influencia Kea? No. Edificios y manifestos. Cultura. Bueno, poco a poco va aumentando. Vamos a hacer un pequeño movimiento. Vamos a ir hacia allá. Porque no esté este hombre parado. Por lo menos vaya de, de ciudad en ciudad. Vale, vale. Ok. Aquí continuamos construyendo. Esto está bien. ¿Dónde nos vamos a movilizar? Los Dionisios... Legia Minoa... No, Legia Minoa no nos está molestando. ¿A dónde podemos ir? Eh, de López de Licómedes, Esa isla sería bastante buena para nosotros... Porque además nos están dando... Mucha guerra a esta gente. ¿Este es París? Sí, París está aquí metido. ¿Tienen muchos ejércitos aquí en esta zona? No, la verdad es que los tienen vacíos. Y estamos en guerra contra Avantes. Eh, ni tan mal. Sería buen lugar... Al que atacar aquí, en este pequeño despliegue de aquí. Sí, sí, sí, sí, sí. Es que, ¿es eso? ¿Es eso? ¿O ir hacia el norte hasta aquí? Vale, vale, ok. Vamos a movilizar este ejército. Vamos a acabar de una vez por todas la mira ok por aquí me, me, me parece bien vamos por vamos formar y bordeamos hasta aquí y ya está vamos a acabar de una vez por todas la guerra o la disputa contra los Beocios de forma contundente a más no poder venga la que te cuento Puf. La simulamos. O sea, no la vamos ni a jugar. Vamos a pasar por encima de una forma brutal. Simulamos. Maravilloso. Bueno, y así de rápido acabamos. Perfecto. Es que además quiero ir hacia... Eh, no, no me acuerdo el nombre de la ciudad, pero quiero ir hacia... allí de, Quiero dejar eso listo antes de acabar el capítulo. Vale, vamos a ocuparla simplemente... Como tampoco tiene muchas bajas, creo. 10% de velocidad. Vale. Uh, nivel 9, perfecto. Vale, vale, ahora sí, ahora sí. De la plegaria tenía defensa durante asedios. Vale, maravilloso. Tenemos 7 sangre metida. Vale, ya está, no tenemos más. Oh, no hemos bajado. Ah, no, no, no, este héroe es otro. Este héroe es otro, este héroe es otro, vale. Vale. Eh, uh, nivel 18 para Agamenón, maravilloso ¿Qué tenemos aquí? Aquí, juramento de los guerreros 10 unidades de elite de... Con armas a dos manos de Agamenón A ver si, a ver si podemos llegar en algún momento a, a... A tenerlas en nuestro cuerpo de... O en nuestro ejército, porque madre mía Vaya follón, vale Nos podemos... Vamos a ubicarnos en el grupo y haremos aquí el intercambio y ya prepararemos el ejército de Agamenón para. Vale, Gla. Ok, con eso estamos listos. La gente no se ha movido. Merope. Uh, es verdad. Vale, con esta mujer podemos ir haciendo camino. Aquí no tenemos ninguna amenaza, ¿no? A la vista, así que. Uh, Aziz, otra vez. Podemos ir a pelear con Aziz. ¡Uh! Aquí hay otro ejército de Aziz. Vale, vamos a mover a esta mujer hacia el sur. Nueve y este, bueno, bien, bien. Podemos contestarlo bastante fácil. Vale, ok. Vale, pues vamos a pasar el turno y vemos cómo nos movilizamos ya en lo, que, en lo que resta. Pero bien, bien, bien, bien. Vamos a contestar a Aziz, vamos a contestarle, vamos a preparar una ofensiva... ...para, para frenar esos dos ejércitos. Incluso si nos calentamos Pues bajamos hacia el sur Y los conquistamos Y los eliminamos ya del, del mapa Por una vez Y Creo que vamos a Tratar de asediar Una vez conquistemos esto Vamos a tratar de asediar eh, Esa isla Melónides. O Melónides O No sé cuál es Que es este señor Que son las dos cabras opuestas Así en espejo ¿Dónde está? Ya salió no lo sé Filis Avantes De López de Licómedes Eso es, Licómedes Vamos a ir a por esa isla, pero vamos Está clarísimo Porque además queda ahí en medio Uy, date quieto hijo Queda ahí en medio Y puede ser nuestro paso Hacia el Hacia el otro lado del Egeo Vale Tereya, Troya se recupera Fracaso, no me lo esperaba. Éxito contra Iria. Vale, verás, cómo, cómo te explico. Asesina rival un 4%. Fracaso, vaya hombre. Vale. Nos movilizamos hasta aquí. A ver qué me tienes. Ya saca ejército. Lástima. Vale, ¿qué podemos hacer? En Iria. Reclutamos. Perfecto. Además, nos vamos a acercar aquí. Oropo. En Oropo tenemos para sacar más madera. No lo vería del todo mal. Pero ahora bien. Uh, vale, en micenas. Pero en el 80 pasados en micenas. Éxito, bien. Vale, y esto tiene que hacer supuestamente subir la influencia bastante más. Venga, un poquito, un poquito, está bien, vale. Es que una influencia del 60% en verdad es un montón. Vale, los otra región? Sí. Vamos a movernos a mi cenas. Porque Aziz está llegando ya. Claro, esto no lo podemos hacer pero uh, y aquí otro ejército de Aziz ¿eh? venga vamos a exaltar Endriópedes. vamos a, a ser útiles por lo menos no sé si en Meropea nos vamos a poder defender bien de esto que tengan por aquí vale, dice en favor de Apolo, Uh, éxito crítico vale 10% de éxito de todos los agentes bien, entonces ahora venimos aquí para intercambiar con el ejército de Agamenón Vale, y le vamos a dar a Gamenón esto. Esto. Y esto. Vale. Vale, me parece correcto. Hacemos este intercambio. Construimos esto en Oropo. Y ahora... Ah, ah, ah, ah, ah. No. Yo el que quiero mover es a Gamenón. Pero no vamos a poder. Vale, lo hemos... Des... No. Lo desguarnecemos. O agradecemos a este señor Vale Y con este ejército Nos vamos a visitar A la hidra Diplomacia ¿Dónde está? ¿Qué tenemos de recreto real investigándose? A la producción de madera Vale Expedición mítica Sí Nos va a dar tiempo Iniciar batalla de aventura Me sirve Obtenido espíritu de batalla Vale Iniciar batalla Acceder al campo de batalla. Seguro que quiero acceder, sí. Aún así lo tengo complicado, tú. ¿Qué me estás contando? Si tengo el apoyo de, de Ares. Uf. A ver, ¿el objetivo cuál es? ¿Estás atacando a la Hidra? ¿Ejército grande? Sí. Pues tengo un ejercitazo. Tengo un ejercitazo. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Sientes una terrible contracción en el estómago, la única advertencia de que va a suceder algo. La hidra aún no ha aparecido y os habéis apartado un poco más de los sectarios que aguardan a su madre. En un momento de calma, pero de alguna manera la presencia del monstruo está por todas partes. Te impregnan los sentidos. No sabes si es el desquiciante siseo que escuchas procede del exterior o de tu propia cabeza. Fua. La verdad es que el modelo de la hidra es una pasada, ¿eh? Mola un montón O sea, quiero, quiero que seamos capaces ya de tener una Y meterla en el ejército de la y... Pff, literalmente reventarlo todo o, o si no eso, llevarla de agente y envenenar a todo Cristo Y reventar guarniciones Vale, continuamos Y que, que, que literalmente nos aplane el camino uh, a ver, fundido negro, ¿qué pasa? Hay que empezar batalla No vamos a ver nada a ver, le damos. Ojo, cinemática. Vale. Ojo con el grifo y todo, ¿eh? Cuidado. La sangre envenenada cubre las zonas de rituales de la hidra, cuyos sectarios están dispuestos a morir para defender a su ama de muchas cabezas. Es maravilloso el escenario, ¿eh? ¡Dios, si hay sectarios aquí, tú! Tras haber devuelto a la vida a la cabeza cortada por Heracles No les hará ninguna gracia que otra persona se haga con la bestia Uf, hay otro grupo por allí Aunque la propia criatura todavía no ha aparecido Su terrorífica presencia impregna el campo de batalla Y susurra en los corazones y las mentes de sus seguidores Vale. Voy, okay. voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Ah, o sea, ya. Ya. Vale. Uf, qué feo está esto, que no te permita ni siquiera agruparte, ¿no? Mío. Uh, por el costado. Vale, no está el grifo. Cuidado la ponzoña. Vale, se Las habilidades de Gamenón son imprescindibles. Vale, perfecto. Muy bien el grifo, eh. Ahí metiendo presión, me gusta mucho. Vale, vale, venga. Llegamos. Venga, Gamenón. Llamada a la unión, eso es. Venga, nos mentiramos esta gente Venga, la aristía Maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso Vale, balinita, esto, eso es Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Venga, se aguanta muy bien. Vale, fuera peligro con la hidra, eh. Derrota la hidra. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ¿Por qué está viniendo gente de todos lados tú? Vale. Vale, menos recuperamos. Grupo 1, aquí. Choca, literalmente, choca Mucha gente huyendo Es un peligro esto buah, buah, buah, buah, buah, Venís hacia acá o nos morimos Dios Ese daño de Hydra ha sido mortal Vale, vamos a mandar los acertes para allá Vamos a meter esto aquí ¿Podemos? Podemos Vale, gracias. Pues no, no me has podido. Vale. Nuestro grifo, ¿dónde está? Ah, esto es importante. Muchos sacerdotes de la hidra. Esto es un caos. Vale. Venga. Buah, estamos súper dispersos. Es que eso de que no hayamos podido ser... Que no hayamos podido eh, agrupar o, o desplegar siquiera me parece horroroso. Que de hecho lo es, ¿no? Pero. Hola, no sé. Buah, qué va. Valiente masacre. Derrota a la Hidra. Qué Hidra. Bueno. O sea, literal, antes de que nos muramos... ¡Oh! ¿La hidra es eso? Vamos a cargar aquí como se pueda, ya está. Pasando de todo. Es que no entiendo por qué no hemos podido desplegar. No, no sé si intencionalmente eso tiene que ser así. O, o está muy mal montado. Eh, de verdad, eh. De verdad, de verdad. ¿Va a ser nuestro grifo menor capaz de reventarse la hidra? Evidentemente no. Eh, pero no he entendido el por qué. O sea, no, no he entendido. Me.. Además me genera mucha frustración. ¿Por qué no hemos podido desplegar? O sea, intencionalmente tiene que ser así. Porque no entiendo por qué tenemos nuestro ese ejército ahí, el otro ejército en el otro lado. Eh... No sé. Dos mil unidades desplegadas. Se me cuidan, tú. Pero es que además ni siquiera me he enterado cuando aparece la hidra. Dios. No sé si era o porque estoy muy centrado en los propios combates o tratando de gestionar el hecho de que nos han reventado un ejército y nos han mandado a la mierda. No sé, sea, cuatro sacerdotes, es una burrada, tío. Es una burrada Pues nada Reseteamos O sea, todo este ejército a, a, a la puta El de la expedición también no, Trataremos de... Entiendo que Te... Tienes que volver a hacer el camino del... De la expedición de la hidra No lo sé Espero que no Que sea, ok, recluta un nuevo ejército Manda el ejército Y ya te peleas Pero... God ...generaremos ahora una dinámica positiva de alimentos, entiendo... ...porque con todo lo que hemos perdido... Madre. Oh. ...derrota apurada, ¿sabes? ...con todo esto, tú... ...se me cuidan... ...o por lo menos sobrevive el grifo, entiendo... ...pan... Euridimonte ha muerto... Evita las batallas Lo, lo. Ah, oye, Pues se me cuida Y no podemos reclutar Ah, sí que podemos reclutar Venga Tirar espadas ahí ¿Por qué? Ah, porque no tenemos ¿En serio no tenemos? Y, y, o sea uf. ¿Y cómo ha quedado la expedición? Ah, súper tocada Vale, ok Esto es, está igual Vale, esto está igual Vale, ok, bueno Ahora, sabiendo lo que nos enfrentamos Ya veremos, vamos a simular, vamos a avanzar Y vamos a ver dónde nos quedamos Pero ya sabiendo cómo está la cosa Pues a partir de ahí Retomaremos Esta locura de expedición Pero madre mía, menudo primer try Literalmente una locura Vale, pues nada Veremos, a ver este ejército de aquí Debe ser capaz de conquistar El último reducto de ocio Y con eso Deberíamos dar por cerrada esa guerra Pero madre mía la hidra tú. Madre mía la hidra Vale Pelagos Mucho movimiento eh Alegra Esa facción No había salido aún Vale, los veocios Vale, ok Vamos a retirarnos un poquito Bueno, aunque luchar fuera del De la ciudad No, no, no, tiene mucha potencia Con la guarnición, vale, retirada Nos alejamos un poquito Y ahora vendremos a hostigar con el Con el espía Así se mueve, vale, ok, pues entonces lo paramos aquí, nos vamos a defender de esta gente, yo creo que seremos capaces entre los el bufo de Ares y, y las Arpías, que me parece muy buena guarnición, yo creo que seremos, o seremos. deberíamos ser capaces de reventar todo esto. ¿Lo conseguiríamos? No lo sé, lo veremos en el próximo capítulo, así que ahora recordad lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Kiwi como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo.